En esta unidad vamos a tratar sobre la norma ISO 690-2010 y sobre estilos de cita. La manera de realizar citas y referencias bibliográficas está normalizada en ISO, la Organización Internacional de Normalización, y también en UNE para las Normas Españolas, a cargo de la Asociación Española de Normalización, AENOR. AENOR ha dado el visto bueno a esta norma ISO 690-2010. Tenemos que aclarar en primer lugar que ISO 690-2010 no es un estilo, aunque a veces nos lo encontremos como tal en las bases de datos de estilos de cita, sino un marco general para definir los estilos. Es bastante flexible y da bastantes posibilidades, deja una serie de aspectos sin definir para elegir o crear un estilo de cita. Por ejemplo, no define la puntuación, las abreviaturas, etc. Aquí tenemos tres ejemplos perfectamente válidos en la norma, con notables diferencias. Por ejemplo, en cuanto a la puntuación, campos separados por comas en el primer ejemplo, dos puntos para separar autor y y título en el segundo, los dos puntos se, se colocan cuando se quieren poner en relación dos campos entre sí, en este caso autor y título y en el último ejemplo los campos separados por puntos pero hay más diferencias, esta es una referencia de un artículo de revista, el título del artículo va entre comillas en el primer ejemplo y en el tercero, en el segundo no. Y el título de la revista en el primer y segundo ejemplos va en, entre comillas, en el tercero no. O los autores, el apellido de los autores en negrita. Vemos que en los ejemplos de la norma el año aparece al final. Pero esto no quiere decir que no se acepten como próximos a la norma estilos que tengan el año detrás del autor. Por tanto, cualquier sistema que se defina como cerca de la norma debería de, de, definir o debería añadir si es autor año, autor título, si es numérico, si es con notas, si el empleo de las cursivas en los campos o versalitas o mayúsculas, si se abrevían el, el nombre, por ejemplo, de los autores con inicial o no, el orden de las referencias en la bibliografía, etc. La mayoría de las revistas académicas tienen su propio estilo, pero hay una serie de estilos estándar que vamos a ver aquí. El estilo Harvard, que es un estilo de cita en contexto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería, entre paréntesis, apellido, año, si lleva páginas, coma, páginas. Y en la bibliografía final vemos que en las referencias el año va detrás del autor. Y en el orden de los autores en la bibliografía es alfabético, y si hay varias citas del mismo autor, esas referencias van por orden cronológico. <coughs> en el estilo Chicago hay dos sistemas. Uno, Chicago Humanidades numérico para citas a pie de página o al final y bibliografía. Y el Chicago Autor Fecha, sistema utilizado más, frecuent más frecuentemente en ciencias sociales y en ciencias naturales. El estilo Turabian es un estilo más sencillo que Chicago para estudiantes de Humanidades. El estilo MLA, más exhaustivo que los otros dos, Turabian y Chicago, Define cómo sería la, la cita a pie de página, las citas a final del capítulo, etcétera. Vancouver es uno de los estilos más conocidos. Es numérico, es el estilo utilizado por las principales revistas de medicina, además de la National Library of Medicine y por PadMed números en el texto que remite a la bibliografía final con número. En este ejemplo de Vancouver vemos que el año, a diferencia del del ejemplo de Harvard, va detrás como hemos visto en los ejemplos anteriores de la norma. El estilo APA para citas y documentos de psicología y ciencias sociales, AMA para el, est es el estilo de la American Medical Association, el estilo de la American Chemical Society, que tiene definido con mucha precisión las citas de patentes, el estilo IEEE para ingeniería y. Y ciencias informáticas es un estilo numérico, el número va entre corchetes. El estilo CCCB es un estilo utilizado principalmente en biología y materias afines. Y por último, el estilo de la Modern Humanities Research Association que es un estilo utilizado muy concretamente para las tesis en humanidades. Bueno, ya hemos, lo hemos visto en los vídeos anteriores, pero lo repetimos aquí. Se llama cita a la remisión, a una referencia, ya esté en una nota, ya esté en una bibliografía. Y por último, vamos a ver que ISO tiene un apéndice no, no, no, no normativo, pero está en la norma, que resume varios sistemas, sobre todo tres sistemas de, de eh, citación. Uno, el sistema de autor o fecha, o también llamado de Harvard. Es un estilo apropiado en materias como humanidades en el que el principio de autoridad es importante. Todos los sistemas tienen sus, ventaja, su, su, sus ventajas o inconvenientes. En este caso, la ventaja sería que las referencias se localizan muy fácilmente. La ventaja de las citas numéricas pues son, es que son concisas, no interrumpen el texto, son sencillas, pero a lo mejor la desventaja es que no se localizan tan fácilmente por un número las referencias como en el, como en, en el, el autor fecha. Y otro sistema sería el referencia a nota, o también abreviaturas latinas en nota, por último estarían los sistemas duales, por ejemplo, un sistema dual que utilizase dos procedimientos, el de eh, re remisión a nota y el de remisión a bibliografía final. Bueno, yo creo que con esto ha podido quedar claro eh, cómo es la norma, ISO 690-210 y su relación con los estilos.